Biografía de María Cano, primera mujer líder política en Colombia. María de Los Ángeles Cano, Márquez, Medellín, Colombia, 12 de agosto de 1887. 26 de abril de 1967 fue la primera mujer líder política en Colombia. Dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores asalariados. Encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras. Colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó en formas decisivas en la fundación del Partido Socialista Revolucionario PSR. El 1 de mayo de 1925 fue proclamada por orejones, artesanos, contratistas y maestros de obra como flor del trabajo. Como tal, con una justa asesora, analizó las condiciones laborales de fábricas y trilladoras, las quejas presentadas por trabajadores acerca de su situación y las comunicaciones enviadas a los empresarios y a las autoridades acerca de problemas que afectaban a la población trabajadora, fomentó la unión del obrerismo a través de conferencias y ayudó a reorganizar el periódico El Rebelde y a recolectar fondos de solidaridad. Inició su activismo político y sindical directo en las minas de Segovia y Remedios y a partir de ahí recorrió prácticamente todo el país defendiendo a los derechos de la clase trabajadora y los de las mujeres. del traslado a la cárcel de Medellín de un grupo de obreros de la Tropical Oil Company presos desde hace ocho meses por la huelga de Barranca Bermeja, María Cano pronunció una oración pública dirigida al juez de la causa. Cinco mil obreros de Barranca Bermeja han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor de justicia y el anhelo que ponen sus energías en esta hora sagrada. No vengo a pediros un mendrugo, no vengo a pediros misericordia, sino justicia. Junto con el expresidente Carlos Eugenio Restrepo, llevó la palabra en una multitudinaria movilización contra la pena de muerte y en defensa de las libertades públicas. Allí con su aguerrida intervención, María Cano irrumpió ante la opinión pública nacional. Líder nacional. En 1926 trabajó en la preparación del Tercer Congreso Nacional Obrero, para lo cual realizó una extensa gira desde Medellín hasta Ibagué en compañía del dirigente socialista Tomás Uribe Márquez. En Bogotá, el Congreso Obrero, que sesionó el, del 21 de noviembre al 4 de diciembre, le eligió en su directiva. En ese congreso fue fundado el Partido Socialista Revolucionario, un partido amplio de masas durante 1927 y 1928 realizó una intensa actividad propagandística por toda Colombia. Era recibida por multitudes que se agolpaban para saludarla y acompañarla en las manifestaciones. En varias ocasiones fue detenida o fueron duramente reprimidos los manifestantes. Junto al Socorro Rojo entre los campesinos de Biotab, a quienes apoyó en la lucha por la tierra.